Eh, buenas tardes, bienvenidos a todos, eh, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy colaborador de la revista de Cultura Libre. Soy licenciado en Administración, graduado en municipio. En eh, esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la educación a distancia en tiempos del COVID-19. Como invitado hoy tenemos al licenciado Jorge Mendoza, máster, eh, profesional del derecho, Docente investigadora en temas jurídicos, sociales. Máster en Derecho Internacional Público en la Universidad de Patricio Lumumba de Moscú. Máster en Derecho constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III y la UCA. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando sobre derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Es actualmente el director del Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua y vocero de la Federación Coordinadora de ONGs trabajan con la niñez y la adolescencia, el CODEN. Eh, Bueno, este Jorge Mendoza puede comenzar. Vamos a hablar acerca de lo que es la educación en Nicaragua. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? ¿Qué nos está, ¿A qué nos está enfrentando el COVID-19 en, en el ámbito de la educación en nuestro país? En felicitarles por la iniciativa, felicitarles porque... Eh, pensar, reflexionar, accionar eh, sobre el tema del futuro de la educación eh, debe de ser eh, una prioridad para, para toda la sociedad y para las instituciones eh, del Estado nicaragüense, ¿no? para la sociedad nicaragüense, el tema de, de, de, de, de la pandemia, igual que en el resto del mundo, está planteando desafíos monumentales para para la educación. Eh, yo quería eh, en principio reflexionar alrededor de, de, de cómo está, qué es lo que está provocando la pandemia en el mundo. ¿no? Eh, UNESCO acaba de publicar un informe eh, del Instituto de Planeación de la Educación de, de la UNESCO y ha determinado que en el mundo 119 países han cancelado o han interrumpido sus procesos de aprendizaje. Eso implica que 897 millones de niños, niñas, adolescentes estén eh, sin clases en estos momentos o que estén eh, buscando alternativas para, eh, eh, alternativas virtuales eh, o en línea para eh, recuperar el proceso de, de aprendizaje, ¿no? En América Latina eh, las estadísticas andan por los 166 millones de estudiantes que en este momento están sin clases. Somos el único país de América Latina que lamentablemente eh, no ha suspendido las clases. El legítimo derecho y deber de los estados de proteger por un tema de salud pública a la niñez y la adolescencia y mandar a, a, a suspender eh, los procesos de aprendizaje es algo que lamentablemente en Nicaragua eh, no se está haciendo ¿no? eh, las razones pueden ser eh, una obcecación institucional que no tiene mayor argumento eh, la humanidad entera todo el planeta ha determinado que el distanciamiento social fue la estrategia más efectiva para prevenir la aglomeración del, eh, del, del del, del virus en el, en el mundo, ¿no? Y eh, lamentablemente el Estado nicaragüense no, eh, no ha tomado esa decisión ni para el sector público ni para, el, ni para los colegios de, de educación básica y media eh, del país, ¿no? Eh, decía que, que, que a lo mejor eh, nosotros estábamos pensando que eh, cuando se presentaron las estadísticas oficiales de cómo, se estaba, cómo estaba la interconexión del sistema educativo nicaragüense, se determinó que solamente el 20% de los 1.600.000 estudiantes de primaria y secundaria que tiene este país eh, tenían acceso a, a dispositivos electrónicos o tenían acceso al internet. Esto supone que si, no, que si se suspendían las clases y se pasaba a una modalidad remota, virtual o en línea, como puede ser conocida esta educación, entonces solamente un 20%, el resto no tendría como eh, acceder. Por eso es que nosotros en algún momento eh, habíamos saludado la iniciativa de que se iniciara eh, entrando a la cuarta fase. Nosotros esperábamos que al fin, en la cuarta fase de, de, de, de la fase de transmisión comunitaria, eh, se suspendieran las clases eh, se eh, pasara a la modalidad que había anunciado en algún momento el Ministerio de Educación que era una modalidad de educación eh, a través de la televisión a través del portal educativo del Ministerio de Educación pero eso eh, tampoco fue eh, tampoco se ha hecho efectivo y sugeríamos además que debería incorporarse a esta iniciativa de la televisión de la educación a través de la televisión radio eh, la cantidad importante de radios comunitarias de radios regionales departamentales municipales que pueden tener un espectro bastante amplio de eh, bastante amplio de eh, eh, de atención no voy a voy a Estaba comentando Jorge, acerca de algunas algunos este, métodos para que las personas pues pudieran eh, seguirle seguir pues confiando en que se pueda enseñar a los niños a través de programas educativos eh, vía televisión nacional, ¿no? estaba comentando sí efectivamente el, el la propuesta del Ministerio de Educación frente a la realidad de carencias que tiene el sistema educativo nacional respecto a la ausencia de internet en las escuelas, acerca de la dificultad que tienen eh, casi un millón de, de, de, niños en tener, de niños y adolescentes para tener dispositivos electrónicos y poder conectarse. Eh, saludamos por eso la iniciativa de que se, se, se, se estudiara con, a través de, la, de, de conferencias en la televisión. Esto significaba un, ya se pueden imaginar, un, un esfuerzo monumental para que, eh, cómo hacer para que todas las asignaturas de los diferentes eh, niveles académicos, eh, primaria y secundaria, pudieran tener alguna guía para realizar las actividades de aprendizaje en cada una de las asignaturas. Eh, Supondría en algunos países como México, que tiene mucha experiencia en educación eh, a través de la televisión, eh, le llaman eh, la, a través de teleconferencias, eh, Uruguay, Colombia, eh, como países que tienen mucha experiencia en este tema, eh, han recurrido también a un recurso adicional que nosotros recomendamos que fue la radio, la, eh, hacer educación también a través de las radios comunitarias, de las radios municipales, de las radios departamentales o con cobertura nacional, e inclusive algunos proyectos eh, donde eh, se puede aprovechar las redes sociales para hacer educación, eh, educación formal o educación remota. Hay que, eh, vamos a utilizar educación a distancia, eh, no son lo mismos, pero son eh, cuatro categorías que se parecen mucho, ¿no? Una es eh, educación remota, educación virtual, educación a distancia, educación en línea. Todas ellas son modelos de educación o alternativas o métodos de educación que pueden facilitar la realización de procesos de aprendizaje. Eh, no son iguales, pero eh, algunos tienen que ver con la mayor o menor utilización de la tecnología para, eh, para hacer educación, ¿no? Eh, algunas eh, plataformas eh, utilizan eh, o hacen una combinación de clases presenciales eh, con clases, eh, con agendas de trabajo para que los estudiantes realicen en su casa. En este sentido, eh, hay posibilidades de que a eso se le llame educación a distancia. ¿no? Los niños eh, asisten una vez a la semana, se llevan una guía y presentan la guía anterior eh, y desarrollan su trabajo en, eh, de, en, en sus casas. ¿no? Esto supone, eh, a, a nosotros nos parece muy positivo, una incorporación de los, de los padres de familia, de los tutores, de los hermanos mayores, eh, de otros profesionales que pueden hacer acompañamiento dentro de la casa, ...para que los estudiantes puedan eh, desarrollar eh, eh, sus tareas. Eh, en este caso tendría eh, tres, cuatro profesores en cada clase... ...para darle seguimiento personalizado a los niños, a las niñas... ...a los adolescentes de la educación primaria y secundaria. Esto supone eh, un, un avance sustantivo en el tema de, de incorporar a la comunidad educativa... ...en los procesos de aprendizaje de la niñez y la adolescencia... Eh, creemos que por ahí deben de ir eh, ah, sí. las alternativas que nosotros podríamos desarrollar en virtud de las carencias tecnológicas que tiene el sistema educativo y que tienen también los mismos usuarios o los mismos integrantes de la comunidad educativa los padres de familia y los, eh, eh, los estudiantes Disculpe de que interrumpa pero este, seguimos con algunos problemas técnicos este, vamos, a, vamos a pausar unos minutitos ok Bien. Continuamos, este, nos estaba compartiendo con Jorge acerca de algunas estrategias que se pueden aplicar para que se continúe la educación a distancia y las diferentes metodologías y, pues, cositas técnicas en respecto a lo que es una cosa de educación a distancia, educación, este, como nos decía, don Jorge, uh, respecto a eso. Se escucha bien. Quería saber sí, ¿sí, si está ah, okay. bien. Bien, sí, si decíamos que, que, que el, atendiendo la guía de, de, de, de este webinar o de esta comunicación que estamos teniendo, eh, había interés en conocer cuál era el rol y eh, el acompañamiento docente ¿no? en estos tiempos de de educación a distancia, remota, en línea o virtual, que son las cuatro modalidades o las formas en que se conoce esta, esta educación. ¿no? Yo creo que hay que, eh, hay que reconocer que ya hay algunas eh, guías a nivel internacional. UNESCO ha publicado una guía que se conoce como la guía de planeamiento en clases en situaciones de emergencia. este es una emergencia. Eh, hay otras... Otros documentos o instrumentos internacionales que están orientando a los docentes y a los directores de escuela de cómo deben de hacer educación en tiempos de desastres naturales, en tiempos de conflictos armados, en tiempos de asedio escolar. De hecho, hay una declaración del 2019 que se denomina como eh, Declaración para las Escuelas Libres de Ataques. Entonces, hay una serie de instrumentos que ya están eh, estableciendo algunas líneas, algunas eh, orientaciones o sugerencias de cómo actuar en tiempo de crisis o en tiempo de emergencia, que en este caso es una emergencia sanitaria a nivel eh, mundial eh, que, debemos de, eh, que debemos de considerar. ¿no? En principio, tal y como eh, el, el, ustedes han considerado, el, el tema docente, el actor docente, hace parte de, de, de la columna vertebral de, de cualquier sistema educativo. ¿no? Eh, y eh, por ello es muy importante en situaciones de emergencia eh, el rol y el acompañamiento que debe de darse y que deben hacer los docentes para el proceso de aprendizaje. En principio hay que recordar que la educación en línea, la educación a distancia, la educación remota, no es igual, tiene otra naturaleza, de la educación formal tradicional. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que para no aburrir o para no cansar a los estudiantes en una movilidad en línea, debe de eh, establecerse eh, prioridades. No todos los contenidos de matemáticas, de geografía, de historia, de economía van a ser automáticamente trasladados para darse en línea. Eso no funciona así. Debe de establecerse prioridades de cuáles son los aprendizajes, las habilidades, las competencias que, que son esenciales y básicas en una asignatura para que esas son las que se trabajen en línea. Eh, entonces hay que eh, entender en principio es el docente debe de estar claro que no toda la clase que está en el currículum, en el documento de planeación educativa en los documentos rectores de, de los contenidos programáticos van a ser trasladados automáticamente o eh, de manera literal eh, para la pantalla en línea debe de estarse claro que el tiempo en línea eh, como ustedes bien lo planteaban al inicio de en la guía del webinar es una eh, eh, modalidad que cansa mucho eh, y también hay que recordar que el docente eh, tiene también algunas limitaciones, ¿no? En, en algunos casos, en, más en, en el tema ciudad-campo, eh, los estudiantes tienen a veces mayores habilidades informáticas o, o virtuales en el manejo del dispositivo que los mismos docentes. Y eso también es una realidad que hay que considerar a la hora de definir el tema de formación docente. En estos momentos, el Estado nicaragüense, el Ministerio de Educación, debe de estar abocado a fortalecer esas capacidades, esas competencias, esas habilidades digitales o informáticas que los docentes tienen que adquirir para poder hacer acompañamiento. Si no eh, vamos a tener un sistema eh, deficiente, si ya reclamábamos la calidad como una característica que debe de tener la educación formal, también no es cualquier educación en línea, necesitamos una educación en línea que sea pertinente, que sea significante, que sea de calidad. Y entonces en eso hay que tener eh, serias eh, consideraciones para ese aprendizaje en, en línea. ¿no? Eh, de manera que, en, eh, ustedes han mencionado una palabra clave, que es el tema de innovar eh, eh, a estas alturas toda la creatividad docente, Toda la creatividad, las alternativas, los elementos atrayentes para desarrollar un proceso de clase deben de sacarse del baúl, deben de sacarse de la imaginación eh, eh, para que eh, nuestras asignaturas, los contenidos que nosotros queremos desarrollar sean eficientemente trasladados para provocar el aprendizaje que está planteado, las habilidades o las competencias que están planteadas para, eh, para los estudiantes. Teníamos también este, alguna, algunas temáticas para abordar. Entre ellas tenemos este, el acompañamiento del docente a los estudiantes y su rol. ¿Cómo, ¿Cómo sería entonces a través de esto? Me imagino que tal vez el docente deba pues, adecuarse a, a usar redes sociales, a usar, por ejemplo, aplicaciones para contactar a los estudiantes, por ejemplo, WhatsApp, el Messenger de Facebook cosas así son, pues, por ejemplo, ahora mismo. Sí, eh, hay que recordar que esta pandemia nos tomó sor por sorpresa a todos. En todo el mundo, en todo el mundo estamos frente al desafío de, y ustedes lo planteaban en la guía, estamos frente al desafío de hacer un cambio de paradigma educativo. Es decir, esto que está, eh, Noam Chonsky decía, que la educación eh, que se está viviendo en este siglo es una educación que no, que no da para más, es una educación que ya no sirve, es una educación que no logra eh, brindarle las competencias, las habilidades a, la, a los estudiantes para poder asumir los desafíos de la vida cotidiana en todo el planeta. Esto significa que eh, eh, los docentes, también hay un educador, eh, Peter Sange, eh, inglés, que decía que el docente del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Eh, y en esta situación de pandemia, evidentemente, nos ha tomado por sorpresa, porque no todos los docentes estábamos preparados para eh, hacer clases en línea. Eh, no todos los docentes teníamos el manejo de todas estas plataformas que hoy están saliendo, Classroom, eh, el Guru Meeting, eh, el, el, el Zoom, eh, y todas aquellas plataformas eh, que eh, en estos momentos están eh, demandando eh, atención por parte de los docentes para que puedan manejar de manera eficiente este tipo de herramientas. Pero también vos mencionabas algo que es importante y es la cantidad impresionante de plataformas eh, con contenido educativo, con contenido muy positivo que se encuentra en internet. Hay distintas plataformas de cómo enseñar matemáticas a través de, eh, de la computadora, de cómo enseñar geografía, de cómo enseñar historia. Eh, ahora, eh, la historia del conflicto español en cinco minutos, o la historia de eh, cuál es la diferencia entre maometanos y musulmanes en dos minutos. Eh, sí. Una cantidad de recursos de historia, de geografía, de matemáticas de español que se encuentran en línea y que los docentes debemos de eh, buscar cómo investigar en el Internet, aprender a navegar en Internet para encontrar todos aquellos recursos que nos sirvan para otorgar, para facilitar eh, un proceso de aprendizaje con algunas herramientas o recursos eh, sugerentes, atractivos para la niñez, para la adolescencia, para todos los estudiantes de la educación básica y media de nuestro país, ¿no? Correcto, sí, e, igualmente, este, ahí, pues por propia cuenta, conozco de varios canales de YouTube, pues que la, a los chavos, pues los que más les gusta ver videos, que hay varios de canales que son de divulgación científica, de divulgación de matemáticas, y todo eso enfocado a público general, a público, pues, con un lenguaje que se les hace fácil, ya. Yeah. La verdad, lo que los docentes los necesitan, pues, es adueñarse de esos canales, adueñarse, pues, del contenido que no creo, pues, que le sea, contraproducente a los dueños, pues, que los usen para educar también, porque ese es su fin. Yeah. Mm. Entonces, en sí, la preparación de los maestros iría enfocada a, a adueñarse, pues, de los, de los recursos que hay disponibles en Internet, que hay bastantes, la verdad. Pero el problema es que tienes que buscar el... El que sea, el que haga match, pues, con los, con los chavales, con los estudiantes. Bien. Que no se les sea aburrido, pues, por ejemplo, ver un video de 15, 5 minutos acerca de un problema matemático, acerca de algo de geografía, de historia. Y hay bastantes canales, hay bastantes. Hasta los hacen de modo, eh, ¿cómo le puedo decir? A modo de, no sé si conoce unos videos que hacían, que es como Trauma más Life, videos en mi vida. Y, es fácil, es, pues en el sentido pues, de que la persona aprende rápido, ya, es algún, una forma sencilla de, de modo gráfico de contar una historia, ya, entonces, eso pues sería. Sí, eh, yo creo que ahí también hay que anotar, eh, Fernando, que eh, no hay que olvidar que eh, aprender a navegar desde el enfoque de una pedagogía constructivista, desde el enfoque de una eh, pedagogía seria. Uh -huh. eh, hay que estar claros y los docentes deben de diferenciar eh, qué recursos efectivamente se encuentran en Internet que son positivos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo soy docente de la, de, de la UCA en la, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Humanidades, eh, y nosotros, por ejemplo, los docentes tenemos eh, casi una norma ya. Eh, eh, todos los trabajos que presentan los estudiantes deben de estar referenciados con las normas APA 6 edición. Eh, pero no permitimos, por mucha referencia que haya, por mucha referencia o parafraseo en las expresiones de algunos trabajos, no permitimos a los estudiantes. Que nos pongan como fuente, por ejemplo, eh, y son muy conocidas: el rincón del vago, tarea.com, monografía.com eh, y otros recursos que eh, eh, de alguna manera alimentan una manera, eh, de alguna manera alimentan una forma no pedagógica eh, seria de aprender, eh, porque lo único que hacen es encontrar tareas de matemática de geografía, de español, eh, para eh, copiar y pegar. Eh, por eso es de que debe de haber eh, un proceso de formación, como ustedes bien plantean, eh, en el que el Ministerio de Educación, a través de las normales, deben de estar abocados a identificar cuáles son las competencias y las habilidades que deben de tener nuestros docentes para poder asumir el desafío de ese cambio de, de, de paradigma educativo en el que eh, esa nueva normalidad, eh, y de eso también hay que estar claro en estas condiciones de pandemia, el COVID ha venido a plantear, eh, es un error pensar, eh, y a veces se nos sale de manera espontánea la expresión, por ejemplo, cuando todo vuelva a la normalidad y podamos poder abrazarnos, eso es mentira. El COVID vino a imponer una nueva normalidad. Las cosas no van a ser como antes. El COVID-19 vino a imponer en el mundo una, forma de, una nueva forma de relacionarse. Eh, hay elementos muy positivos. Eh, ahora, por ejemplo, yo creo que va a quedar como costumbre eh, cotidiana el que todo el mundo se lave las manos, el que todo el mundo tenga mayor cuidado para eh, protegerse en lugares públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, aquello que en algún momento se miraba en las películas de ciencia ficción, eh, se hizo al final realidad, eh, que la gente caminaba por las calles con máscara antigase, eh, efectivamente estamos eh, a un paso de eso, porque ya muchos países tienen como costumbre, y desde hace algunos años, a partir de la influenza, a partir de las otras versiones del coronavirus, a partir de, de otras enfermedades, en el Asia Pacífico, Asia Central, en el que, por ejemplo, el uso de la mascarilla es, es, es parte del comportamiento cotidiano. De, de, de, te vas a poner el pantalón, la camisa, los zapatos y también te vas a poner tu mascarilla como un elemento de manera permanente. Lo que quiero decir eh, con todo esto es de que esa normalidad que hoy estamos ignorando por esta cuarentena voluntaria que, que el pueblo de Nicaragua se, se ha tenido que, eh, que, que adoptar a falta de esa voluntad y responsabilidad gubernamental, eh, de no mandar a distanciamiento social, eh, hay que estar claros de que no va a haber esa normalidad que conocíamos Hay una nueva normalidad que hay que estar eh, preparados para eh, aclimatarse, adecuarse a esa nueva realidad que está imponiendo en el mundo eh, y particularmente para el tema de la educación que está imponiendo eh, el COVID-19 eh, para todos los procesos eh, económicos, sociales, laborales, académicos, eh, el COVID eh, está imponiendo una nueva forma de hacer educación y debemos de estar preparados para eso. Ese es el desafío que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el gobierno de Nicaragua, eh, el, el, cualquier gobierno que venga después de esta lamentable situación de, ingor, de ingor, ingobernabilidad y despropósito en el que vivimos actualmente, eh, seguramente vamos a tener eh, eh, que asumir entre todos la reconstrucción de una nueva educación, de un nuevo sistema educativo que esté adecuado a esos desafíos eh, que impone un, una familiarización cotidiana con las tecnologías de información y comunicación eh, para los próximos días, meses eh, y años que vendrán eh, con, esta, eh, con esta pandemia. Sí, es que en realidad esto vino a concientizar a la gente acerca de lo, de lo técnicamente imposible de, de determinar quién está infectado y quién no. O sea, es asintomático, es algo tremendamente pequeño, no lo, no, no, sabes quién lo, quién lo tiene, no sabes quién se está cuidando, quién no. Entonces, es algo pues que nos puso contra las cuerdas, la verdad, a, a todo el mundo en realidad, porque no valoramos en sí la calidad de de lo que es cuidarse a uno con respecto a la salud, con respecto a lavarse las manos. Y es eso, pues, lo que viene a, a dañar, pues, el sistema educativo, pues. Y en sí, ¿usted ve entonces posible cómo ve la colaboración entre los docentes que ya imparten que ya tienen experiencia impartiendo clases virtuales con los docentes de colegios públicos? Sí, una precisamente de las estrategias que en todo el mundo se están, eh, se están identificando es precisamente que eh, todos los gobiernos deberían de aprender de esta experiencia y fortalecer sus sistemas educativos para resistir las crisis futuras ¿no? que se puedan presentar por enfermedades, por conflictos armados, por recambio climático. Eh, la verdad es que esta pandemia ha puesto en evidencia... Eh, que muy pocos gobiernos han invertido en una respuesta ante las emergencias educativas o han puesto a prueba su capacidad para manejar los efectos colaterales de los desastres en, en, en, en el tema educativo. ¿no? Eh, precisamente esa es una alternativa eh, que de alguna manera se puede implementar para mitigar el impacto inmediato que ha tenido el COVID-19 en los sistemas educativos y es la cooperación, la colaboración entre eh, los docentes eh, que ya hacen educación en línea eh, y aquellos docentes del sistema público, de la Escuela Pública Nacional, que todavía eh, apenas conoce eh, el manejo de, de una computadora. Esto nos está planteando la posibilidad de que efectivamente podamos eh, entrar en una colaboración eh, de docentes en un intercambio de, de, de experiencia entre docentes que eh, ya hacen educación en línea wow. y aquellos docentes que están apenas aprendiendo a utilizar este tipo de tecnología Nosotros inclusive como Foro de Educación y Desarrollo Humano eh, estamos eh, organizando precisamente un webinar para identificar buenas prácticas en el que podamos tener docentes que ya hacen educación inclusiva, que ya hacen, perdón, educación en línea, educación remota, con eh, otros docentes que desean aprender, que desean conocer cuál ha sido la experiencia y cómo lidiar con algunos problemas eh, que, eh, o con algunas dificultades que plantea este desafío de hacer educación a distancia, educación en línea, educación virtual o educación remota, como, como hemos venido hablando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es, es crucial pues que los, los docentes que no pues tengan conocimiento respecto a esto, se eduquen, eh, busquen información, busquen foros, busquen pues, capacitaciones al respecto, porque si esto es la nueva normalidad, esto va muy, muy para largo, y la verdad es que no se puede, no se puede tener a los chavales en, en lugares tan cerrados sin control. Se pueden informar y ya después... Con la vida, y no se puede jugar con eso en realidad. Eh, metiéndonos más en el tema con respecto al aprendizaje en línea, ¿cuál ve adecuado usted la cantidad de tiempo para una clase virtual? Sí, hay, hay, no, hay algunos. Ajá, de no provocar pues aburrimiento o desinterés en el hmm. estudiante. Sí, por eso mencionábamos al inicio, eh, en algún momento, de de esta reunión, de, este, de esta comunicación, eh, mencionábamos que los docentes deben de saber discriminar cuál es el, el contenido, la habilidad, la competencia que se desea eh, facilitar en, una, en, en un proceso de educación en línea. Eh, al respecto, hay, eh, no hay una receta estandarizada, pero hay quienes afirman que la educación en línea, eh, la educación virtual, la educación a distancia, debe de procurar eh, tiempos eh, más cortos para poder dar eh, mensajes, ideas, fuerza, eh, de competencias, de habilidades, de contenidos que se deben de dar en una asignatura, y posteriormente eh, mediar pedagógicamente algunos documentos, algunos instrumentos, que puedan provocar el autoaprendizaje, eh, una actividad eh, eh, autodidacta en los estudiantes. ¿Qué queremos decir en concreto? Una sesión eh, bien planificada eh, en línea no debe de durar eh, más de 50 minutos. Eso significa que eh, en un periodo de 30 a 45 minutos, eh, se deben de eh, facilitar las ideas fuerzas que permitan posteriormente al estudiante desarrollar un autoaprendizaje de los contenidos que fueron desarrollados a través de la conferencia. La conferencia sirve como un elemento motivador para que después el estudiante investigue, haga sus propias conclusiones, haga sus reflexiones para que eh, plantee... Eh, eh, su autoconocimiento eh, en, en, eh, para cada una de las asignaturas. Entonces, eh, hay que tener, eh, y es otra de las razones también, hay una investigación que se acaba de hacer en, en, en Londres eh, sobre eh, qué esfuerzo significa eh, para los estudiantes y para los docentes hacer educación en línea. Y se ha determinado que eh, hay un esfuerzo de más de un 20% del... Tiempo y esfuerzo eh, tradicional que se invertía en educación eh, presencial. Es decir, hay un esfuerzo mayor, tanto del docente como de los estudiantes, para poder mantener la atención en una clase en esta modalidad. Por ello, eh, los docentes deben de saber planear educación en línea. Creo que una de las asignaturas futuras de las escuelas normales de este país es cómo hacer una clase en línea. Eh, y, y prepararlos no solamente en las herramientas del hardware, o software que hay que manejar para eh, poder hacer educación en línea, sino también en una didáctica para la educación en línea, eh, para que puedan eh, saber planificar, saber programar una asignatura eh, atractiva en el menor tiempo posible. Sí, porque la verdad, o sea, están los chavalos en una computadora, están en el teléfono, le llega una notificación, por ejemplo, si está en la clase en el teléfono, va, va al video de YouTube, va al mensaje y ya, pues, pierde la concentración, ya no está en la clase, se le va la idea, perdió algo que está diciendo el profesor en ese momento, e igual con la computadora, mucho peor, porque ahí tenés bibliotecas de videos, de películas, de todo, entonces es más difícil. Tendré que enfocarse bastante en lo que es al grano, lo que querés enseñar, lo que querés explicar. Y lo más importante es sembrar la duda en la persona. Porque con la duda es que uno busca su propia respuesta y que uno se motiva pues, a descubrir, la verdad, lo que, lo que le está enseñando. Pues. Sí, efectivamente, una de las recomendaciones que se hace, por ejemplo, para... Eh, para los docentes y para los mismos estudiantes es que en la computadora debe estar eh, programado eh, solamente aquellas aplicaciones que son necesarias para el proceso de aprendizaje si uno tiene en la computadora eh, instalado el whatsapp en este momento por ejemplo yo tuve que desinstalar eh, o apagar el whatsapp que tengo en la computadora porque eh, la cantidad de mensajes que podían entrar evidentemente distrae las posibilidades de, de, de, de, de atención, de concentración, ¿no? Eh, hay algunas recomendaciones que, que se aplican para, eh, para hacer eh, educación en línea, eh, que son recomendaciones eh, que ya han llegado a estandarizarse para poder desarrollar eh, este proceso. Por ejemplo, eh, tanto UNESCO como distintas, plataformas de educación virtual, eh, hacen una serie de recomendaciones a los docentes, a los padres de familia, para que puedan eh, eh, trabajar eh, en, en línea, ¿no? Eh, hay un... Eh, eh, por ejemplo, debe de, de, de asegurarse que, que haya una conexión más o menos estable, eh, garantizar que haya suficiente luz, suficiente eh, aire para que el muchacho que va a estar conectado al celular, a la tablet o a la computadora eh, pueda tener un nivel de concentración mínimo, ¿no? para, para poder desarrollar eh, esta sesión, no, eh, con éxito, no, desarrollar una sesión de aprendizaje en línea, ¿no? Correcto. En ese caso eh, don Jorge, ¿cuáles serían algunas plataformas a distancia o qué, cómo debería abordar entonces con respecto a la propuesta que nos ha acerca de la televisión, radio? ¿Quiénes deberían en sí tomar el papel ahí? ¿Y qué, por, qué, por qué método, qué programas usar, aquí, por ejemplo? Sí, eh, Yo creo que hay que empezar por, por, por casa, ¿no? Es decir... Eh, no todos nuestros maestros, nosotros tenemos en Nicaragua 56 mil docentes eh, en la planilla del Ministerio. De... 50 mil eh, cuando fueron consultados, eh, cuántos de ellos utilizaban eh, el internet como una plataforma para auxiliarse. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, solamente 15 de cada 100 afirmaban que utilizaban el Internet en algunas ocasiones para poder eh, facilitar su proceso su, su labor docente, ¿no? Eso nos da una idea de que eh, hay un porcentaje enorme, es decir, de 85, 85 maestros de cada 100 que no hacen uso del Internet para el proceso de enseñanza. Eh, yo creo que hay que comenzar con la plataforma que tenemos en Nicaragua. Hay una plataforma que se denomina Portal Educativo del Ministerio de Educación y usted va a encontrar ahí todos los libros de texto en línea que se utilizan. Eh, usted va a encontrar ahí los programas educativos en línea, usted va a encontrar ahí clases de matemática en línea, clases de español en línea, algunas orientaciones de cómo desarrollar contenidos en geografía, en historia. Es, un, es una plataforma eh, que si bien eh, por la falta de uso eh, no está probada su eficiencia, eh, pero es una plataforma con la que podemos comenzar y que evidentemente es una plataforma oficial del Ministerio de Educación con la que se puede desarrollar, eh, eh, comenzar por el aprovechamiento eh, de este tipo de recursos. Luego hay una, eh, nosotros siempre sugerimos que entren, eh, eh, por ahí decían, un profesor chileno decía que si el internet fuera Dios, Google sería su profeta, eh, pero yo creo que en el tema de educación eh, hay que recurrir a una plataforma más específica, que es Google, Google Académico o Google Scholar, eh, y en Google Scholar eh, acceder Aquellos eh, instrumentos, aquellas plataformas que se hace educación responsable en línea, que son plataformas gratuitas para aprender a enseñar, a aprender, a aprender matemáticas, ciencias, historia, geografía, eh, entre otras muchas. Plataformas que han sido donadas para eh, países en desarrollo y que puedan desarrollar el proceso de aprendizaje a través de esta plataforma, ¿no? Pero eh, nuestra sugerencia es que comencemos por los recursos que tenemos disponibles y ya tenemos un portal educativo. Eh, después también hay un portal educativo eh, que está adscrito al a la Secretaría, al CSFEC a la Secretaría eh, de Cultura y Educación del Sistema de Integración Centroamericana, donde están algunos recursos de Centroamérica, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, donde hay también eh, disponible algunos eh, recursos para hacer educación eh, básica y media, de primaria y secundaria, eh, y poder eh, comenzar eh, por algo. Creo que, eh, a pesar de las condiciones que tiene el país, de algunas carencias en el tema de las PIC, eh, creo que por algo podemos comenzar... Eh, aún con las dificultades de esta crisis sociopolítica, en las que nos ubica eh, con un Ministerio de Educación que no ha eh, asumido la rienda eh, de eh, las políticas educativas. En Nicaragua no tenemos políticas educativas y si en algún momento han habido políticas, estas políticas no han sido duraderas y no eh, hay instrumentos referentes de política pública en el tema de educación para que podamos desarrollar. Pero aún con esto, eh, por algo tenemos que comenzar, y nosotros confiamos mucho en eh, la pasión, en la mística, en el compromiso que tienen esos 56 mil docentes nicaragüenses para hacer, aún con las uñas, su loable labor educativa con la niñez y la adolescencia nicaragüense. Correcto. Sí, la verdad es que con respecto a lo que comentaba acerca de Google, que es una, un arma de doble filo para cualquier estudiante, la verdad si uno no se fija en utilizar de verdad la, la, de, de manera correcta los métodos de búsqueda, uno va a terminar con contenido basura, con contenido falso, con cualquier persona que haya publicado un informe que esté, pues, errado. Y la verdad lo que un estudiante realmente tiene que buscar es fuentes fidedignas con base y que pues pueda comprobar que de verdad es información útil ya yeah. en ese caso Google Academy que es una gran gran herramienta y con respecto pues qué más decir está más que más que más que pues, este, palpado que lo que necesitamos ahora es a, primero aprovechar las herramientas que tenemos las plataformas que ya en las que hay ya documentos que los profesores puedan ocupar y ya después ir buscando pues, actualizarnos para quedar más, más al día pues, con, con el método de enseñanza a distancia este, casualmente quería compartirle, este mi hermano estudia en la Universidad del Valle y pues en todo esto ha tenido que recibir las clases en línea todo se le da en formato de PDF en formato pues, de la misma plataforma se le dan los textos, se le dan los videos, ahí mismo. Y luego de eso, él tiene la sección ahí para preguntas y para responder pues todo, todo lo que quiere responder con el puntaje. ¿Ya? Entonces, con respecto a eso, a las plataformas, ¿qué nos puede decir eh, en ese caso? ¿Están preparadas las plataformas, por ejemplo, en las universidades, que son las que podrían, no sé, compartir tal vez o facilitar un código de la construcción de las páginas para colegios, que no son pues, secundarias, como pues, he dicho, ¿están, no se puede decir, uh, favorables para su uso en secundaria, eh, en respecto a su experiencia, pues, por ejemplo, en los centros educativos no ha quedado clases? Lamentablemente, eh, como inicialmente decíamos, Nicaragua eh, carece de algunas eh, plataformas y algunos algunas modalidades de, de educación eh, en línea, ¿no? particularmente la, la, la escuela pública. ¿no? Hay algunos eh, sistemas bastante serios, algunos a mi parecer muy estrictos, eh, sistemas de educación, plataformas de educación en línea que ya se están implementando en Nicaragua eh, por los colegios privados, ¿no? eh, conozco la experiencia del de, de, de colegio angloamericano, por ejemplo, donde, donde estoy estudiando mi nieta, en el que eh, es eh, una plataforma bastante eficiente eh, para gestionar el proceso de aprendizaje en línea, eh, ellos utilizan Classroom, ellos utilizan eh, el Guru Meeting, el Zoom, eh, eh, para facilitar eh, algunos procesos. Eh, eh, Padlet es otra plataforma, por ejemplo, en línea para crear muros de aprendizaje en los que se van colocando materiales, videos, guías eh, para desarrollar este eh, proceso de aprendizaje. Eh, la UCA tiene su propia plataforma de aprendizaje, el EVA, eh, el aprendizaje en línea de... de de la educación virtual de aprendizaje, ¿no? eh, el espacio virtual de aprendizaje de la UCA, eh, otras universidades, la, la, la UAN tiene eh, una plataforma también de aprendizaje en línea, eh, la mayoría de universidades, unas más que otras, evidentemente por el tema de recursos, tienen también alguna eh, plataforma. ¿no? Eh, algunas de ellas, o muchas de ellas, son gratuitas, son plataformas gratuitas a las que se puede acceder eh, a través de, de, de los correos electrónicos que la misma universidad o, o centro académico está brindando. Eh, yo creo que, que, que se trata de, eh, de lo que ustedes planteaban en un inicio en, en, es que hay que trascender de ese paradigma educativo eh, a que estábamos acostumbrados con las clases presenciales e ir transitando hacia ese nuevo paradigma en el que el uso de las tecnologías de información y comunicación van a ser una herramienta transversal para poder eh, desarrollar los procesos de aprendizaje en estos nuevos tiempos post-COVID-19. Eh, Hace falta, entonces, familiarizarse con las plataformas que existen para poder eh, desarrollar, ¿no? eh, Hay mucha resistencia, aún Un, una UCA, por ejemplo, que tiene muchos años de estar haciendo a través del EVA procesos de formación eh, en modalidades virtuales, eh, todavía hay estudiantes que eh, les cuesta eh, acceder y desarrollar eh, las actividades a través del EVA. Eh, a veces eh, hay docentes que también eh, eh, pueden tener alguna dificultad para presentar algunos contenidos, pero eh, también eh, aquí se trata de que tanto docentes como licentes como estudiantes puedan eh, hacer su aporte, hacer su, eh, la tarea que le corresponde para poder eh, hacer que el sistema y que las plataformas virtuales funcionen. Eh, hay estudiantes que, eh, que pasado el cuatrimestre, faltando una semana para terminar el cuatrimestre, te piden si les mandas la contraseña para acceder al, al EDA, cuando ya pasaron eh, casi el cuatrimestre de actividades que debieron haber desarrollado de manera sistemática. Entonces, eh, es un problema que un desafío que le toca a tanto a estudiantes como docentes y a las mismas autoridades universitarias o académicas de, de, de primaria, de secundaria, poder este, avanzar para que las plataformas virtuales realmente puedan funcionar. Debe haber un compromiso de los actores educativos en hacer que estas plataformas funcionen. Sí, porque este, en ese caso los estudiantes pierden, la verdad. O sea, si las clases no las van llevando el día, si no se ponen a entregar los documentos, a entregar las tareas en el tiempo adecuado, y si no se conectan, pues también, a, pues en este caso ahora sería clases virtuales, porque no se puede, puede estar presenciando por físico. Pues el estudiante pierde, el profesor en este caso eh, se, ve, se ve limitado, pues porque la verdad tiene poco tiempo para desempeñarse y... y interactuar y darle, pues, los conocimientos adecuados al, al estudiantado. Eh, ¿Cómo, cómo proponen, por ejemplo, en el caso de los profesores, que es donde más está el problema, con ese 85% de que no, no pueden adecuarse todavía a, lo, a la tecnología, ¿qué se podría hacer en ese caso? Yo creo que el, el, el, el tema de las, eh, hay que encontrar en la en, en las tecnologías o en las plataformas, eh, realmente hay, al principio habrá que identificarlas como verdaderas alternativas de aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros hasta ahora, el uso de las, eh, nosotros hemos encontrado en, en estas plataformas con las que nos estamos comunicando como una alternativa en espera de que nosotros volvamos a tener eh, esa normalidad eh, que añoramos. Pero realmente si nosotros estamos considerando estas tecnologías como alternativas o como, alter, o, o como mecanismos eh, temporales de formación, nosotros no vamos a avanzar en el uso de esas de esa plataformas. Es decir, eh, hoy por hoy, eh, las tecnologías de información y comunicación se van convirtiendo en, esta, en estrategias cotidianas de formación, no en alternativas temporales o en alternativas de emergencia, sino en, en mecanismos cotidianos para el uso de... de, de, de de, esta, de, de, de, de este tipo de, de plataformas ¿no? quiero decir que, que, que en un futuro eh, más cercano más temprano que tarde eh, el Zoom el Classroom el Guru Meeting eh, todas las plataformas que podemos encontrar eh, que en estos momentos lo estamos haciendo porque no tenemos alternativa, eh, van a constituir mecanismos cotidianos mecanismos que hacen parte de esa, nueva, de esa nueva normalidad de la que hemos eh, mencionado en algún momento. Correcto. Sí, además puede que en otros casos los profesores no están acostumbrados a estar frente a una pantalla de teléfono o computadora viendo, no sé, 20, 30 estudiantes, imagínense, sí. o sea, esa experiencia, ¿cómo, ¿cómo la van a abordar? Por ejemplo, ¿cómo silencias a uno que, bueno, están los botones, pues, pero por ejemplo, no saber en qué lado si el estudiante se pone otro nombre por ejemplo cosas así cómo mantener el orden pues todavía porque eh, tengo entendido de que en el formato de clase virtual así con video llamada agobia por el hecho de que al profesor en físico vos lo puedes ver y en y de cierta forma no solo él no solo enseña pues con con el conocimiento que está impartiendo de manera vocal ya hay un lenguaje corporal que él maneja que les facilita también, pues, la, la transmisión de la información. Y en, mm. en este formato, solo estás viendo el rostro, por ejemplo. Ya, mm. ¿no sabes? No, se pierde, pues, esto. Pues, se pierde parte de la pedagogía, pues, de, de lo que va a la transmisión de la información. Ya. Entonces, este, aquí ya tenemos ya las 5 y 7. Eh, ha pasado, pues, como la hora. Queríamos este, pedir disculpas, la verdad, por la, las fallas técnicas que hemos tenido. Eh, se presentaron bastante durante la transmisión, pero estamos haciendo pues, un trabajo para que se pueda quedar grabado en nuestra página de YouTube. Y mil disculpas, sobre todo este, con los lo, lo que están viendo y con ustedes. No, más bien eh, felicitarles a ustedes por la iniciativa, a Revista Cultura Libre, a Movimiento Puente, para que eh, por eh, promocionar eh, este tipo de, de comunicación que nos permite eh, poner en agenda el tema de la educación, poner en agenda el tema que tanto interesa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes eh, en este proceso tan difícil porque está pasando la humanidad, porque estamos pasando también los nicaragüenses, ¿no? Felicitarles y agradecerles que nos hayan tomado en cuenta, estamos a disposición para eh, seguir conversando sobre este y otros temas eh, que comúnmente eh, nos puedan interesar. Gracias a vos, Fernando, por facilitar y moderar eh, esta comunicación con, eh, con los amigos de Revista Cultura Libre y con los amigos de un movimiento puente, ¿no? Bueno, en este caso, muchísimas gracias, don Jorge. Este, le agradezco bastante su tiempo, su, su actitud, pues, por aprovecharse para con nosotros, de brindarnos pues, algunos tips, de darnos información pesada con respecto al tema y capacitar, pues, de cierto modo a los a los docentes que estén que hayan podido y vayan a ver el, este webinar